¿Qué onda, gente? Volvimos otro episodio más de Resident Ashley. Resident Ashley 4. Ay, me agarré el chute contra la puerta. Ah, ¿contra qué? Contra la puerta. ¿Contra la puerta? Ah, tengo un gas, así que no hables mucho porque... No, no, pero parece este desnado. Bueno, bueno bravo. Tengo que amortiguar el, el, el poder calorífico. Bienvenidos a otro episodio de Resident Ashley 4. Así que... Residente malvado. La A ver... Acabo de rescatar a Ashley. Y ahora tengo que matar a Salazar. ¿Qué es mejor para vos? ¿Me dar cuando tenés ganas o cuando venís amasando un buen gas? <risa> <risa> bueno, ni no lo no vemos. Lo vemos en Perú. <risa> <¡Chau>! <risa> Me voy con mi superauto. Otra vez la dejé sola, boludo. La concha de tu hermana, Leo. <risa> Pero por qué se tiene que ir León solo? Y <risa> porque no entro en los dos. Pero fíjate, ahí, todos los juegos son así. Los de Harry Potter eran iguales, boludo. Iba con Harry y el forro de Ron se quedaba atrás. Harry no vemos Harry, nos vemos. Oh, yo era, yo era muy fan de Harry Potter. Me gusta mucho Hay, mucho hay muchos juegos de Harry Potter. Hay juegos de Harry Potter que están muy buenos el de Playoff. <risa> Los de playa están buenos. Uy, sí que es tu Ramstein, boludo. <risa> We are living in America, America. Ah. Me caigo. <risa> se cayó toda la verga, boludo. We are living in America America America, America. Uy 5 lucas cinco, boludo 5000 pavos vos Usando el código de FGP podés tener un descuento Boludo <risa> yeah. como de me cansó el Fortnite Por lo que has unido pero acá no era un juego que se verdad. podía extender tanto boludo Por más que saquen ¿Vos viste lo modo? que es el Fortnite boludo? Pero es que por más que saquen nuevos Mátalo y se metieron el WoW al G, ¡Ah! al G ¡Ah! we are we de ranking boludo sí boludo falta hay el chabón tú has... has no no no no no no no para para la puta madre no le puedo pegar boludo No le and pegar al forro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 eh. Ramstein hubo uh, bastante, pasa que el tema, el tema son los títulos de las canciones, boludo, que yo no sé, no sé alemán, boludo. Ah, yo tampoco. No. Yo sí, yo hice tres años alemán. ¿En serio? Repetí los tres años. <risa> Jodeme que hiciste. No, qué boludo. Si yo, yo hice alemán, boludo, no estaría acá sentado. ¿Qué tiene que ver, <risa> no, <ni> Nada. nada. <risa> gracias que ver? es inglés, boludo. No, Gracias <risa> que es español, boludo. Eh, hey, pero salen como pedos, boludo. <risa> ¡Nine! ¡Ay! Pero boludo, ¿qué son los fans de Ramstein, boludo? No, no, ese. Fan de. No, esta es la. De la, de la, under, la, ra... <risa> la puta madre, <risa> boludo. Es recitar de Marilyn Manson. Sweet dreams are made of this. Sweet who is mine to disagree? disagree. I the travel the world, world like a seven Everybody, y bueno, esa no es de Marilyn que... No, es verdad. Marilyn Mansión. yo! <risa> ¿Viste que dice que Chabón sacó una costilla por aquí sí, Yo pensé eso también. No, pero, pero es no mentira. Sigue. No, yo, yo no creo. Mentira. Che, me parece que tengo que irme, ¿no? Porque <risa> me Sí, todo. la verdad, porque. O sea, no ser sé que quieras que. Que todo el juego así acá, pero... Ahí verdad, está. Me parece. Yo tengo está. las pelotas llenas de estar acá. Ya hay tanto fuego, me estoy calentando la vida real. Así que en cualquier momento... ¡Ah! ah se quemaba, uy, uy! se fue la, vas a la a puta madre. Iván. Creo que si voy así. Iván, Iván, ¿a dónde vas? Ah, bueno, me encantó esa... ¡Ay, che, Rodríguez, para allá! Che, pero no puedo matar a este, boludo. ¿Cómo? A ver. O sea, le tengo que pegar al chabón que está acostado. no, no yo ¿cómo? No lo puedo pegar, boludo. No sé cómo hacer. Creo que.. ¡Pero la puta madre! ¡No! A ver, oh, toco, toco, toco, toco, toco. es un chabón que está sí, arriba. ¡Ah! No, mirá, mirá, mirá, mira Allá. sí se a nota la, la concha de tu madre. Ah, ¿qué tenía que ver? Mira ¡Ah! <risa> <risa> mía, aguante el <realmente>. ahí! <risa> Lo maté a... ¿Cómo se llama el de Ramstein? De Linderman, <risa> Lo maté a Linderman. Sí, es Esto es una mezcla de Ramstein con Marley Manson Con Marley y Manson <risa> Y la Cox <Coco> <risa> Y la Coscu ¡VAMOS! Ahora está la figura de León. boludo ¿Qué onda bebé tú? ¡Hast! <risa> Sweet Hast Listo Take care pussy bueno, ahora ahora Ashley a Ratan de nuevo Y va Ashley cantando ramp Tu Hast bitch Que sube llama Te Quiero Puta Te Quiero Puta así? Ese es un enfermo, <risa> ¿Otra vez? No, no quería con Ashley, ¡Ah, oh, qué rica madre! ¿Vos sabés qué? Sí. Me hacen mal las vidas en eso es la verdad, boludo. Eh, pero en exceso sí, como todo. La paja en exceso te puede dejar ciego. Dicen que decían que Dros contaba que... que antes se decía que la paja te hacía crecer pelos en la mano. No, pelos como... en la mano te dejaba ciego. De todo. A mí ¿Sí me han llegado a decir, boludo, que me haga la paja para sacarme los granos cuando era piel. <risa> <risa> Tiene que ver una <risa> cosa con <risa> otra, boludo. chabón se le echaba la cara para sacarse <risa> los la... <risa> granos. Ya terminé, mami. Ahí está, oh, listo, Disneyland, oh, boludo. No. <risa> ¿Por qué había esto? En Silent Hill hay uno muy parecido. Hay una escena que también está como un jueguito viejo. En el... creo que ya te No yo de Silent Hill no juego ningún juego. Soy muy fan de, del estilo de Silent Hill. Me gusta mucho porque es muy turbio. Silent, Silent Hill o Resident Evil? En, en ambiental, ambientación... Sí. Silent Hill. El, pero... A ver, ambientación, el Silent Hill es una locura. Pero el de Resident Evil 4... Este, sí, este es muy, muy bueno. Pues bueno. con, re, con respecto al resto, es como que es muy Claro, de, el... creo que sí. La, igual el, el primero también, el, el la... ¿cómo se llama esto? De la mansión está bueno. Pero el 4 tiene una ambientación de la puta madre. Sí. Ahí está, lista las piezas, boludo. Bonita decoración ese pelotudo, boludo. Usar. Tengo que poner a uno, boludo. No está completo. Todo <risa> ¿Sí? Dale, Leo, dale, Leo, dale, Leo, dale, Leo, dale, Leo. dale, dale, dale. Corrón, vale. Listo, ahora no sé Listo, Ashley Por ¿Cuál fin, es el sueño, el sueño? más común que tenés? Eh, un sueño que siempre. Es que, o sea, que los sueños se olvidan, ¿no? Sí, pero, pero creo que hay, hay, veces, que se a hay veces que ahora claro, no Sí. He soñado muchas cosas turbias. O sea. Yo también, pero quiero ver si habré conocido. He soñado. Tipo me acuesto. Hay veces que me acuesto. Es muy flashero, boludo. Hay veces que me acuesto y me voy durmiendo de a ratos. Y cada vez que me, me duermo de a ratos. Es como que. Su sueño como. No, no cosas turbias. Su sueño como que. como un ambiente feo. ¿Entendés? Lúgubre así como muy tétrico. No, no es que no es tipo. Tipo como me imagino un pantano oscuro. No, no. Es como que siento algo, ¿entendés? Es muy flashero, boludo. Y, y, ¿Y, no, en, ¿Y en ese momento te despertás o seguís de largo? No, no, me despierto y del sueño que tengo me vuelvo a dormir de nuevo y me chupa un huevo, ¿entendés? <risa> Estoy vivo, chúpame la león No, yo creo que sí, soñé un montón de veces que me mataban. Bueno. Soñé banda de veces, ¿eh? <risa> un disparo, ¡ah! <risa> de, de, de mil maneras, boludo. No, no sé yo hablo, de muerte. No, es más, yo he soñado cosas en las que espero, tipo siempre espero que aparezca algo turbio, ¿entendés? Y nunca pasa. Te juro, es soñado que, que, que pase algo turbio, tipo, a propósito. ¿Viste cuando un sueño vos podés como controlarlo sí, por no manera? Dicen que antes de irte a dormir, si vos pensás mucho en algo, soñás... En no, en el inconsciente, este hijo de puta. Ay, boludo, un tiro ahí en la cabeza y en la bolsa, boludo, lo tiro en el de la esquina. ¡No, la puerta! Se escuchaba una música de Michael Jackson ahora. ¡Jejeje! Aparece Michael Jackson bailando. ¡No, Michael Jackson! <ríe> oh, David Bowie, arre estúpido. ¿eh? <ríe> no, se fue el inano, puto. Que re facilita Como que es re pelotudo, ¿no? Sí. Oh no. <risa> Tanto quilombo para esto. Oh no. Me ha sacado a Nico Vicerro vestido de... De, de sí, de la... sí, De la Virgen la Europa. Por fin, boludo. Y ahora... Qué, ¿Qué pendeja de la otra. Ah, ¿te das cuenta? No... Uh oh. el famoso martillo neumático No, mirá está vivo <risa> <arriba> los dos <risa> Estados boludo <risa> Quiero me cago <risa> más. Poma Uf oh uh. uh para que recargo Ashley! Espera, <risa> espera, cacha, pera Para que Para Ashley! <para>, Pumba, <risa> listo Porque los matas a abrir la puerta ¡DALE! <risa> <risa> pero me quiero quedar aquí, está caldito Che, sí. ¿de dónde viene el caso? El cuco. No, no, pero ya está, boludo eso. Tipo, ya está? No, hijo de puta, eso venía, no <risa> La válvula de escape. Te tiraste un re pedo, No, no, no, no, yo no fue yo un pedo no, como. No lo llamaría, pero yo lo no llamaría atención al cliente. Fue como. ahora sí Rodrigo hablar, rau, Toma. <risa> oh, el cáliz de fuego de Harry Potter, bro. Ganaste la copa de Quidditch. <risa> ¿Sos, te, ¿Sos fan o te gusta? Para te voy a poner en comparación dos. ¿Harry Potter o Star Wars? Harry Potter. Star Wars, no voy a mentir, gente, me aburre. No me pegues. Pero no, me... no, no, a mí me gusta Star Wars, pero sí es cierto que hay, ah. hay momentos que se hace tedioso. No, Star pero Wars, no tedioso, ¿sí? es que boludo, es boludo es demasiado... Pega terrible. muchas vueltas muchas veces. Aparte Harry empe empezó, con la, empezó con la 4, boludo. No. Ay, la 4 es muy aburrida. Pero empezó con la primera Sí, de... bueno, fue re desordenado. Fue la 4, la 5, la 6, después la 1, la 2 y la 3. Claro, y todo entendido que la, la 1 y la 3 es una mierda encima, boludo. A mí lo que me encanta de la 1 es que soy fan, si alguno me quiere eh, chupar un huevo. No, <risa> yo soy muy fan de del maul, boludo. Es como que ya el aspecto del Ah, el, chabón, ¿el que es rojo? El que es rojo, Ah, boludo. está buenísimo. Eso me gusta el diseño de este chabón. Está bueno. Está bien. Eh. Ese sí que me gusta. Uy, uh, ¿qué, ¿qué falta, boludo? Que te apoyó los huevo, ¿qué? Oh, pues ¿Sí? Espérame, yo... Vos tenés apoyar un huevo y Ashley una goma mira lo que hiciste amigo, este, este escenario boludo sí, Y solo volumen. una parte para pasar sí. Cada mal, vos pensás que es un montón de laburo para algo que es nada eso Y capaz encanta. que ni lo ves porque... yo, soy fan... yo soy fanático de eso boludo Yo a veces en los videos que, que para, por un segundo estoy dos horas boludo Para la introducción del, del último video que saqué El del de... top de los youtubers estuve La con... concha de tu hermana Rodri, ¿no ves que está Luis? Ah, <ríe> yo te dije que no está es Luis, pelotudo Es Dobby Bowie Inserta aquí, let's, let's... Vamos <risa> a mejorar. Pero sí, es verdad. ¿Qué me decías, perdón, en tu <risa> último video? Bueno, la introducción trae 4 horas, boludo. Entre grabar y editar, 4 horas. Tipo, estuve muy de ruta. ¿Y en ir al baño a cagar? <risa> Otras 4. No, yo soy rápido por acá. Bueno, sí, rápido para cagar. Bueno, gente creo que hasta acá está, ¿no? Sí, muchachos, hasta acá llegamos. Ehm, non so lo so perché sono 24